Hola amigas y amigos, me gustaría muchísimo estar con vosotros esta tarde y mira que me gustaría porque considero que es de derecho que todos nosotros opinemos acerca de lo que está pasando en Brasil porque nada de lo que ocurre en este planeta nos es indiferente y más cuando seguimos tan de cerca que se ha contrariado la democracia de una manera tan rotunda y tan descarada. Nuestra obligación como ciudadanos opinar acerca de lo que está pasando en Brasil decir que hay que restituir la la democracia que hay que restituir un gobierno de cultura, de progreso, un gobierno que contemple a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Y cuando digo a todos, digo a todos. Un Estado laico, un Estado de cultura, un Estado para las personas que quieran vivir de acuerdo con sus convicciones sin que nadie se las imponga. Me manifiesto a favor de la restitución de la democracia soberana en Brasil y los hago por las ciudadanas y por los ciudadanos, por los jóvenes, por los mayores, por los estudiantes, por los gays, por las lésbicas, por los trans, por la gente que quiere practicar su religión y por la gente que no quiere tener religión, por todos Vamos a volver a la cordura en Brasil.